Estoy en una. Estoy en una flor. flor? En una flor blanca. <risa> ¡Hola, así como para Estamos con The Bigfoot en. Eh, ¿Qué era esto? Sky. No, Skywars no. No era Skywars, era. No, Big Battle. ¡Will Battle! <risa> Como ya sabéis, tengo un vídeo antiguo en el canal de que antiguamente la Wild Battle era una especie de concurso de youtubers y mandó una solicitud y lo no aceptaron. Y después de unos cuantos años se ha convertido en un minijuego de servidores, así que vamos a jugarlo. Es la primera vez que lo juego. Seguro que Bigfoot ya tiene experiencia en esto. Sí, no sabes. Y yo no tengo ni idea. ¿En serio? ¿Nunca jugaste? No, o sea, yo conocía el original, el que eran dos youtubers que se enfrentaban y el que perdía, pues. Pasaba al siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es de, es de construcción esto, ¿eh? Sí, era eso, ¿no? Y que decían Japón y entonces hacías una casa japonesa. Ok, espera, ¿por qué tengo skin de mujer? Sí, yo también te estoy viendo. Pero. Está re sensual, igual podemos hacer parejos, si quieres. ¡Ay, Dios ¿A qué te veo tener skin de mujer? Está resensual. Como sabéis, sí. Bigfoot también está grabando y podréis ver su punto de vista aquí. Aquí, en esta pantalla, aquí, justo aquí Bigfoot ¿Qué? Bigfoot a, Aquí la tuya Y aquí la mía Bien juntitas ¿Sí? Te van a censurar el video en YouTube, eh Si, si hubiera censura en YouTube A Binari ya lo hubiera censurado Una serie porno de la gata <ríe> ¿Hay que pulsar uno de los botones? Me dice que no puedo usarlos ¿Por qué? No no, porque son de decoración. Igual... Pero yo, yo soy eh, youtuber. Tengo ¿Estamos? derechos. Luego todo esto se va a acabar resumiendo en 10 minutos. Y la mitad de las bromas se van a ir a la mierda. Así, claro. sí, así que... ¿Cómo? Ha vuelto la chica kawaii. ¿En dónde? Ah, ¿Es ahí aquí? la que tiene dos ojos diferentes? La, la que tiene el lacito en... No! Se fue. <ríe> He visto otras cosas de otras personas. Y no se ponían de acuerdo y hacían cualquier cosa y le terminaba saliendo una cosa morfa, así que fue fea. Sí. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Yo golpeo el pene claro. y tú le pones los pelos. Ahí ¿What? Me volví, no sé dónde. toqué la cama? Ah, es el mismo de recién. ¿Que, ¿Que te tocaste en la cama? ¿Qué? No, no. no. ¿Pero en qué, en qué lobby? No sé, estoy en los troncos. ¿Cómo te gustan los troncos, eh? No, claro, no sé de sí, que sí. no empieces sin pillar madera. ¡Sí! ¡Oh! Construir ¿Qué? es león-león. ¿Pero dónde estás tú? no sé dónde estás. Pero yo ya estoy dentro. Y yo también. ¿Qué? Pues construimos por nuestra cuenta. Hay que construir un león león Hace ah, sí. muchísimo que no juego y estoy seguro que voy a hacer una mierda, así que... Yo nunca he jugado. Esto eh... es el culo. Claro, si yo también estoy haciendo como un culo acá. Es la parte importante, el león. No sé qué estoy haciendo, de verdad, te digo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? No, no, no, no me eches prisa. No me eches prisa. ¡Ah! Ay, no vale. sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. ¿Estamos compitiendo entre nosotros o con nosotros sí. o qué está pasando? Me quedo con la un parece una... gallina. Una, parece una mesa, no te miento. La mía parece una gallina. Te, te llegas a reír cuando lo veas y te mata. Yo, yo me voy a reír. De todos. Del mío propio también. Ver, ya pues... me estoy riendo ahora. Ah, yo ni no bueno. siquiera sé qué mierda estoy haciendo. Acá el, el culo, cola... Ah, la cola. Es verdad, tienen cola yo te estoy escribiendo harina, porque se llama harina de hueso ahora. Vale, a ver. Eh, netherrack. Ya no, o sea. ¡Qué feo eres, hermano! ¿Por qué eres tan feo? ¿Contigo representa que tengo que ganar? Parece un puñetero escorpión. Espera, quita, quita, quita, fuera, fuera. ¿Eso representa que es una cola? ¿Qué he hecho? Me he creado un monstruo. ¿Cuánto sabe lo, lo feo que está quedando el mío? ¿Cuánto queda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no veo? ¡Ah, no! ¿Qué es esto? No, no no, no, no. Mala, mala, mala. mala. Qué, ¡Qué asco! Sí, es mala. O sea, mira que lo he hecho mal, pero esto. Uy, no voté. Esto, esto ni no siquiera es si un león. ¡Ah, vale, porque es Leo! Ah. ¡Ah! no! ¿Quién no se puede cambiar el voto? Pues ¡Dios! ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué? ¡Lo han atropellado! <risa> <risa> y, y encima han, han tirado aquí un regular en plan Ey, Por si queréis pensarlo otra vez Eso que es ¡Oh! ¡He tirado a mi mala! ¡No! Ah, no puedo votar mala, Tienes que votar regular Con la mierda esta eh, sí, este, <risa> o sea El mío está re feo eh, Vos lo vas a ver y te vas a cagar de risa ¿Qué es eso? <risa> <risa> la escalera al cielo, no sé Pero wifi <risa> Bueno, yo no sé. Pero si qué le, dice, le pasa la mina, a la cara, tiene cáncer. Oh, oh, oh. Este, mira, es eh, aceptable. Me... No, <ríe> me da miedo, amigo, boludo. <ríe> ya, pero es lo mejor que pero ha salido hasta es que, ahora. Está endemoniado, le en falta girar el cuello, ¿no? <ríe> oh, ¿Qué es esto? <risa> Lo han planchado la cara La pata es eh? un Es un pato tigre un pato, no sé No, y, y encima es cojo, Porque mira la pata delante <risa> Este es el mío No, le boté malo Ah, bueno, no puedo botar a mi propia <risa> ¡Pótame bien, te... porfa ¿Viste, ¿Viste esto acá de tripofobia? Botame bien, Uy. porfa, esa es la única decente Tiene varicela, me han dicho Qué, qué cabrón <risa> Mío, es, una, ¿Es, es una... Es una <risa> vaca <risa> Pero si es una vaca Oh, oh, este ostras Oh enterrado, no, ¿qué es? No, pero aceptable, oye, está... Comparado con lo que hemos visto hasta ahora ¿Quién ganó? Yo, ¿Qué? No, mentira. ¿En serio? Eh, pero tampoco Nos reducimos tanto que digamos, eh <risa> Ah, vale, porque somos ir A una buitvater normal si no claro, seguimos claro. a una Team Build Butter. ahora sí estamos en una Team Build Butter. O sea, ahora esta sí que es por equipos. Eh, ¡Hey, La chica, Okawai, está aquí. Ya la iremos a canal de YouTube y ¿eh? será un tío. Se ha metido un cani. ¿Un cani? ¿Por qué? Mira, mira, mira aquí. ¿Por qué cani? Porque se parecen a un perro. O no, ponerle de título al video teorías conspirativas con Bigfoot. acá, ¿no? teorías. Estamos aquí en teorías, teorías, teorías conspirativas con Bigfoot. Aquí está. Bigfoot. Mi cama. Ca, mi, mi, da, da. Toma cama. ¿Por qué me das una cama? Para, para que la piques. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? queso un queso. Vale, eh, hagamos eh, una cosa, hagamos una redonda en plan roja y con un cacho cocho cortado que sea... ¿Vos Grande la horma de queso y yo hago como un pedazo acá. ¿Querés? Ok. Para, es, es como un triángulo vendría a ser, ¿no? Sí, porque ¿Qué? me ha salido el la vuestra aguda? No sé cómo hacerlo, te digo la verdad. No, no sé qué vos estoy haciendo acá, ¿eh? Así. Oh, ¿Qué mierda es esto? No, para para, lo voy a romper todo, porque no. No, no sé qué estoy haciendo. No hay tiempo, Dora. Bueno, no hace falta que lo rellenes. O sea, es solo el cacho este cortado y ya está. Descubriendo el techo, descubriendo el techo acá llena, llena, llena con, con el amarillo. Vale, perfecto. Ya ahora hay que hacer el cacho cortado. Vos anda marcándome con rojo y yo voy llenando adentro. Anda haciendo lo rojo. Oh, oh. O al revés, estuve haciendo y yo voy llenando. <risa> no, no, porque no me sale. No, no, no, no, dos segundos, dos segundos. Ya da igual, lo hicimos bueno. bien. Mira, sí, sí, compáralo con esto. ¡No! Lo ¿Qué? boté épico y no me di cuenta. Eh, lo, lo que te dije, y alguna no sé. p... Tú yo haces verdad, esos pelos. Sí. En teoría, eso es un ratón, ¿verdad? Igual, igual no lo piso, ¿eh? <risa> Por culo. ¿Qué? ¿Qué eso? ¿Rata? ¿Esto sabes eh, lo que es? Sí, es el marcianito de juego de. Sí, estaba pensando justamente <risa> lo mismo, pero. Puede ser también una caca de celada. ¿No sabes que me, me estoy perdiendo todo, no estoy votando, ¿Qué es esto? Sí, que está eh. encajando la llave de Indiana Jones. Mira, este al menos le ha hecho una mesa. Sí. Bueno, le doy este regular. ¿Qué es eso? Un, un queso de oro con... Mira, con, con bedrock. <risa> eso <risa> no es un ratón. Es un gato. Eh... Y eso es un conejo. Sí, y eso es un todo. gangster. ¡Sí! Uy, ¡Qué Dios, bueno! ¡Qué bonito! Fíjate, con el corte y todo. ¡Oh, Dios mío! Legendaria sí o sí, -E, epic. ¿Qué están diciendo por ahí... <risa> Supercaca, caca? ¿Cómo que es caca? La madre que nos parió. Esto ya no es ni queso, es salsa de queso. ¿Cómo ha ganado esto? Pero esto que es chantaje. no, sí, no, no, no entiendo. Eh, ¿No, ¿En serio? eso que fue el primero. Bueno, ¿cómo terminamos? Lo están diciendo en el chat, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, y yo creo que ya vamos dejando el vídeo aquí. Ahí te veo. Exfood, ¡Ven a rescatarme! Entonces aquí les pedimos si es que podemos subir. Ya, en fin, aquí... No ¡Puedo! Y en fin, ¿qué les esperemos? Espero que si os haya gustado, si dais un like estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!